Ahí hacía su paso... ¿Te escuchamos, ¿Estás Marcela? Aire, Marcela. ¿Estás al aire? Sí, eh, en este momento acaba de bajar por la escalera, y vienen los fiscales, acaba de bajar. No dijo absolutamente nada, sí, por supuesto, toda la gente que estaba acá le, le gritaba. Ahora vamos a pasar al otro sector, le gritaba, asesino. Eh, él no dijo absolutamente nada, ahora sí vienen los fiscales, ahí lo vemos... Ahí va a entrar el fiscal Pirrelo y también el fiscal Buzo, que es el jefe de, de fiscales, ¿Se para comunicar, todos, pero ya está imputado, la imputación nos dicen que es homicidio, crímenes, causa. Por acá, doctor. Así que, por acá, doctor, muchas gracias. Acá adelante, muchas gracias. Doctor, ¿qué nos puede contar de detalles de, de, de si se lo ha imputado? Bueno, eh, Ordenémonos así lo hacemos breve, primero que nada lo que queremos rescatar es el poco tiempo que demandó justamente esta investigación para poder dar con el imputado, ya saben lo que ya estaba en todos los medios, había hecho por un adanamiento ese adanamiento nos condujo a otras pistas, trabajó de excelente manera y en muy corto tiempo como digo personalmente de la policía de la división de homicidios, eso fue lo que en definitiva concluyó ya anoche con la detención en el marco de otro adanamiento. En segundo lugar, otro aspecto a destacar es eh, precisamente que también se llevó por datos propios de personal policial, es decir, que eh, también se ahorró para el Estado el tema de la recompensa, que no fue por datos aportados, sino por datos que precisamente la policía había podía obtener de manera autónoma y lo tercero y más importante es que justamente esta causa con esta calificación en cuanto esté cerrada la investigación y de a juicio evidentemente con la calificación de homicidio criminis causa va a pasar a manos de decisión de un jurado popular. la, le corresponde? la pena en el homicidio criminis causa es la pena de prisión perpetua. ¿En la Casa donde pruebas se, pruebas se le encontraba, se por ejemplo. ¿Cómo, perdón? Eh, preguntaba en la casa donde lo encontraron, que dicen que es de un amigo de esas personas, que se los va a imputar, ¿cómo es? sigue la investigación? Eh, en eso, eh, ahora va a explicar lo que se puede el doctor Pirrelo, obviamente estamos analizando algunas otras variables, pero no podemos afirmarlo todavía, en este momento acaba de optar el imputado por abstenerse de declarar y todavía queda pendiente de sí. producción muchas cosas. ¿Y en cuanto a los antecedentes que tenía anteriormente? En cuanto a los antecedentes, no eran causas que tuviéramos radicadas nosotros acá justamente en la unidad nuestra, habían algunas causas en trámite de otras unidades fiscales y también el doctor Pirrelo las ha pedido para que podamos interiorizarnos de qué imputaciones eran y cuál en qué estado se encontraban. Hasta que no vemos la causa, no lo podemos hacer. por eso digo, hemos estado eh, trabajando toda la noche con la causa hasta en particular, ya están pedidas las causas que estaban abiertas para que nos la envíen. ¿Qué otras causas? lo atan doctor, al, al delito, además del video? Un poquito más el, acá, el, doctor, muchas gracias. Eh, la prueba, eh, el elemento que se utiliza para asesinar a, a Fernández. Miren, eh, como todo homicidio, comienza el trabajo con el lugar del de hecho, con el trabajo de policía científica. Ahí levantamos algunos indicios. El, el arma utilizada en realidad es una piedra con la que habría agredido eh, a la víctima. ¿De gran manibuto? Sí, una, una piedra... ¿De qué eh, tamaño? A un tamaño considerable, más grande que una mano la piedra. ¿Se la arroja o le pega con la misma piedra? No, en la secuencia del video que, que ustedes tienen en, en su poder se ve que, que la persona la, lo golpea con, con la piedra sin arrojársela. ¿Cómo llegan a detenerlo y qué participación tiene una tía, un auto? Bueno, vamos, vamos por parte. Eh, trae, la división homicidios, que debo también destacar la, la labor, porque trabajaron interrumpidamente desde el día que se los convocó al lugar del hecho hasta ayer pasada la medianoche, que entregaron al aprendido las actuaciones en la oficina fiscal. Eh, se abocaron a hacer trabajos de campo, trabajando con individualización de testigos, análisis de cámaras y demás. Eh, llegó la información a través de esas personas individualizadas de la posibilidad de la autoridad de esta persona. Eh, se corroboró el domicilio, se le solicitó a la doctora Mauricio, después se de garantía en turnos el allanamiento, eh, en el domicilio donde se encontró la bicicleta sustraída a la víctima. Eh, en forma posterior y habiendo individualizado ya a, a la persona con nombre y apellido, se dispone la detención del mismo y nuevamente el trabajo incansable de investigaciones durante todo el transcurso de la tarde hasta llegar al domicilio eh, donde se, se lo allanó y se lo detuvo. ¿Se resistió? Eh, déjeme que concluya y vamos con eso. Eh, ¿Cómo llegamos a ese domicilio? Es un domicilio que es cercano al domicilio de una tía eh, que eh, en bueno, el domicilio de la tía no estaba, pero así eh, había un vehículo que habría colaborado posiblemente para sacarlo del, del domicilio de él. Ese domicilio estaba y pertenecía a una persona que vivía a dos casas de la tía. Eh, se hizo presente el agente de homicidios en el lugar, teniendo en cuenta la titularidad sobre ese vehículo, se volvió a solicitar a la doctora Mauricio el Bueno, los detalles del fiscal lo la... también dando toda la información, el lugar por supuesto la vamos a tener la... esta noche en el central, pero la palabra de cómo se llega al pitay Bueno, lo cierto es que esta es la conferencia de prensa, las palabras más esperadas de la jornada respecto justamente del esclarecimiento, sí. mientras avanza justamente el esclarecimiento del crimen de Emiliano Fernández. Nosotros hasta acá llegamos.